Muy buenas tardes muchas gracias por estar acá acompañándonos un día más de charlas y el día de hoy eh, traemos unas ideas prácticas para desarrollar la confianza pero para desarrollar esta confianza necesitamos conocernos a nosotros mismos y necesitamos saber y, re y reconocer y aceptar aquellas Situaciones en las que quizás he cometido algunos errores o he hecho algunas cosas que no, que no han sido buenas, tanto para mí como para otras personas. Y cuando logramos ese reconocimiento, ver, ahí cuando logramos ese reconocimiento nos liberamos de todas esas etiquetas externas del que dirán de lo que piensan de mí de que todo lo hago mal o de que mejor no opines o que tus palabras no cuentan te equivocaste o tienes tiempo tienes un tiempo limitado o alguien me rechazó o yo rechacé y quizás eh, me quedo con la idea de que no volveré a confiar en nadie ni en mí mismo. Y entonces todas estas etiquetas, que muchas de ellas en general son influenciadas y nos quitan esa confianza en nosotros mismos, desde niños, desde que somos niños, adolescentes, Pasando por la vida familiar, por la vida de trabajo, por la vida universitaria y llegando a, nuestro, eh, a nuestra vida de, de adulta mayor, pues en realidad vamos eh, siempre a estar acumulando estas influencias que nos etiquetan y que no, no nos permiten y nos limitan desarrollar esa confianza en nosotros. Hoy en la mañana, estaba pensando que, para yo despertar esa confianza también en los demás, yo necesito confiar en mí. Iba en la mañana y yo decía, si yo llego tarde a la clase, el profesor quizás no va a confiar en mí y no me va a dejar tareas. Entonces, tengo que llegar temprano. Tengo que despertar esa confianza. Pero para eso yo tengo que tener ese conocimiento de quién soy yo verdaderamente. Sin importar lo que piensen de mí, sin interesar por las presiones en las que yo estoy pasando. Yo necesito conocerme a mí misma Y es ahí donde empiezo a ir desarrollando esa autoconfianza. Vamos a imaginarnos que tenemos nuestra mente y nuestra mente es como una casa. Una casa donde hay puertas, hay ventanas, de vez en cuando entra el aire fresco de alguna idea, de algún sentimiento, de algún pensamiento, pero también hay partes en las que no son tan claras y no son tan frescas. Es una casa un poco vieja de pensamientos viejos, de sentimientos viejos que arrastramos durante mucho tiempo y necesitamos ir limpiándola, ir sanando, ir quitando todas esas debilidades, esos sentimientos de, de falta de perdón, esos sentimientos de rigidez para poder ir construyendo las bases de la confianza pero sobre todo de la confianza conmigo misma conmigo mismo entonces imaginémonos y si podemos escribir sería genial escribir debilidades que que reconozcamos en nosotros es bueno es bueno reconocer esas debilidades para que en algún momento podamos fortalecerlas porque cuando hemos vivido alguna situación difícil en particular queda un breve espacio ahí en medio de esa situación y en medio de qué hacer ese espacio que a veces no lo logramos detectar pero que es nuestra fortaleza porque muchas de esas situaciones las hemos logrado superar a partir de esa fortaleza que sale de nosotros mismos. Entonces, de esta manera vamos a lograr limpiar esa mente, esa casa de la mente, limpiarla y darle luz, darle color y también hacerlo con mucho amor. Tener abierto siempre ese corazón para que podamos darle amor a la mente, tenerle paciencia, porque a veces la mente nos juega a algunas travesuras y nos engaña y nos hace sentir que quizás no podemos, por ejemplo, dar la charla o quizás este no me siento segura para poder hablar con alguien, decirle lo que siento, lo que pienso o hacer alguna actividad o alguna acción importante en mi vida. Pero no es así. Eso es un engaño, porque conociéndonos, empezamos a desarrollar esa autoconfianza en nosotros mismos. Y bueno, empezamos a, a darle color, pero no demasiados colores. Tampoco podemos recargar mucho la mente de cosas, de preguntas, de ideas, de sentimientos, sino que tenemos que ir paso a paso y trabajando en nosotros esa autoconfianza, con pocos pensamientos, con lo que verdaderamente soy. Y así de esta manera estaríamos llegando a este peldaño, un peldaño que es para llegar a esa confianza, a eso que soy yo. Y como lo vimos ahora con la casa vieja y la casa nueva que es nuestra mente, podemos eh, detectar... Que lo primero que hacemos es observarnos, es realmente ver esas cosas que no nos gustan de nosotros o que arrastramos de un pasado y que no nos deja ser livianos, estar tranquilos en bienestar y también en una relación armoniosa con los demás. Pero también tenemos que aprender a aceptar y poder ir transformando a partir de de esas debilidades y las transformando en fortalezas. Y esas fortalezas son nuestras cualidades. Y además de eso, no solamente es aceptar que puedo tener debilidades en algún momento dado, pero que también yo puedo cambiarlas, sino también soltar. Soltar y ya no más estar pendiente de lo que quiero controlar o de lo que no puedo controlar o de lo que me genera inseguridad, dudas, y entonces no me deja eh, desarrollarme como el ser que soy verdadero. Pero es muy importante cuidarme de estas influencias que a veces están por todo lado, y una de ellas principales son, eh, por ejemplo, las redes sociales, que estamos siempre pendientes de lo que hacen otros y que quisiéramos ser como otros y algo que quita la confianza en nosotros mismos es la comparación con otros. Y gente que a veces ni tan siquiera conocemos o conocemos muy poco, pero también la televisión tiene ciertas influencias y son cosas que en realidad no existen. Entonces todo esto nos influencia de forma que tal vez no es para nuestro propio bienestar. De vez en cuando es bueno hacer este tipo de ejercicios, este primer ejercicio que, que hicimos de observarnos, pero también de aceptarnos y por otra parte soltar aquellas cosas que no me sirven, que no me convienen ya, que ya no me funcionan para mi vida. Y a la vez también somos muy dados a tratarnos mal, a que si nos estamos observando, pues observamos solo lo negativo, y nos culpamos y nos hacemos mucho daño, nos tratamos muy, muy mal. Yo he visto y he escuchado personas que están al frente de la computadora y si cometen algún error, dicen, uy, qué tonto que soy, me equivoqué otra vez. Es que no entiendo. Y entonces eso hace que la desconfianza en nosotros vaya creciendo y con ella la inseguridad y con ella la incertidumbre, el miedo y el temor. Entonces tenemos que tratarnos bien, tenemos que tener ese breve espacio con nosotros mismos para poder, además de observarme y de conocerme tal y como soy, auténtico, con mis defectos, pero también mis fortalezas, tratarme bien, aceptarme. Y generar pensamientos y sentimientos y deseos puros hacia mí ya con eso estaríamos subiendo este primer peldaño pero para poder también eh, tener o aumentar esa confianza en mí necesito estar tranquilo tranquila en calma y qué significa permanecer en calma significa tener el arte del silencio. Y el silencio a veces pues nos causa cierta dificultad, cierto límite, porque no nos gusta, porque tenemos la idea o la creencia de que estar en silencio me provoca ansiedad, me provoca más miedo, me provocan ideas que no, que no van conmigo y que mejor no quiero ese silencio no me gusta ese silencio es muy interesante porque es lo contrario si yo quiero estar en calma necesito silencio yo no puedo buscar la calma en la naturaleza irme de paseo a la playa estar con muchas personas o con pocas personas con mi mejor amigo mi mejor amiga porque para estar en calma precisamente necesito estar conmigo misma, yo soy mi mejor amigo y mi mente también es mi amiga, pero debo dirigirla y es ahí donde el silencio es todo un arte para que no me engañe también, para que no pase esas situaciones de, de que la mente se desespera cuando está en un silencio. cuando también puede que nos influencen ciertos pensamientos y ciertas ideas no muy positivas. Entonces, estar en silencio no significa poner la mente en blanco. Significa ver, observar todas estas situaciones del pasado que están en este momento que me preocupan y me provocan incertidumbre. Aceptarlas y empezar a hablar conmigo misma, hablar con la mente. Y decirle, ahora no, ahora necesito calma. Un solo pensamiento. Un pensamiento que me permita estar tranquila, estar en paz. Estar en silencio y puedo observar cómo esas olas de presiones van a calmarse y llegar a tener esa, ese regalo, darme esa oportunidad de ser como ese, ese, ese barquito que está ahí en medio del lago, en paz, tranquila. Tranquilo, con un solo pensamiento. Mecerme al ritmo de esa mente, que es como un lago. Relajar mi cuerpo, y con un solo pensamiento que puede ser paz, puede ser amor, estabilizarme, calmar mi mente y el ser. La introspección es un poder espiritual que a mí particularmente me ha ayudado mucho a desarrollar la confianza en mí y en los demás. Pero sobre todo en mí, porque me ha ayudado a aceptar mis debilidades y a poderlas ir transformando poco a poco. Y en ese silencio introspectivo conmigo misma de forma positiva, yo he logrado recargarme y he logrado fortalecer ese ser que soy. He logrado equilibrar. Y por eso yo les digo, no me crean, pruébenlo y practiquenlo. Porque es muy importante para poder llegar a un segundo peldaño, que es tener la fe en mí. Entonces, de esta manera yo puedo pensar que la vida va más allá de un cuerpo de los átomos que la conforman la materia de las células que forman sistemas y tejidos y que hacen una trama en este cuerpo pero más allá de eso yo soy un alma y esa alma que soy le da vida a este cuerpo es decir soy el ser vivo que tiene una vivencia y una experiencia en este mundo humano, a través de este cuerpo. Y entendiendo eso, yo puedo también tener confianza de que yo puedo cambiar esos sentimientos de tristeza y los puedo ir creando en sentimientos de libertad, en sentimientos de confianza hacia mí mismo, hacia mí mismo, sabiendo qué soy, quién soy verdaderamente. Soy un ser espiritual, un puntito de luz. Es el ser vivo que hace que mis manos se muevan, que me sonría, que pueda moverme, que pueda decidir en la vida qué quiero para mí. Y de esta manera entonces pensar, realmente yo soy diabética, realmente yo... Eh, ¿Soy lo que dicen otros que soy? ¿Verdaderamente será que, que soy eh, un biólogo, soy un doctor? ¿O soy este cuerpo que al final, ya cuando no funciona, termina todo para mí? ¿Termina la vida? ¿Quién soy verdaderamente? Entonces... Entendiendo quién soy, soy la vida, soy lo que le da movimiento a este cuerpo, soy lo que yo quiero ser para mi propio bienestar. Y estar así en modo observador me permite verme a mí mismo, a mí misma en lo más profundo de un océano de sabiduría que me permite ir desarrollando esa confianza en mí. Que no es una confianza de aplastar a cualquier persona o a cualquier cosa que me encuentre en mi vida. Es una confianza que me permite descubrir verdaderamente ese océano de paz, ese océano de amor, de felicidad, ese ser limpio y puro que soy. Y que puedo dar todas mis especialidades y mis talentos para el propio cambio en el mundo humano. Yo soy... Ese amo de mis sentidos físicos. Yo soy el alma. El ser de luz. El ser espiritual. El ser de paz. Mi verdadera historia de vida está en la espiritualidad. Y de esta manera yo tengo una opción para cambiar y transformarme yo misma. Pero para eso necesito también entender qué son las relaciones. Porque primero me tengo que relacionar conmigo mismo, conmigo misma. Y también necesito tener un objetivo y una meta. Este objetivo me permite ir avanzando día con día, practicando. Porque bueno... Son prácticas diarias, pero hay que hacer el esfuercito y hay que estar con uno mismo. Unos dos minutos, tres minutitos con uno mismo, dedicarnos a observarnos. Pero también eh, estarnos constantemente viendo con el ojo espiritual de nuestra coherencia en cuanto a los pensamientos, a lo que estoy sintiendo a lo que voy a decir y a lo que voy a hacer en determinado momento. Ya sea en una situación eh, buena o, o no tan buena, pero sí debo estar desarrollando ese hábito de estarme observando, de que mis pensamientos, sentimientos, acciones y palabras y relaciones sean coherentes con mi positividad, con mi actitud positiva. Entonces de esta manera estoy empezando a crear esa flor maravillosa que puedo ser, ¿sí? sin espinas, que puedo ir en armonía con todas las personas aceptando que todo tiene su momento, no controlando y desarrollando mi confianza en que todo va a estar bien. Y es como las notas musicales donde yo tengo mi especialidad, yo soy un ser único. Y cada uno de ustedes es un ser único, especial, que tiene sus propias cualidades y sus poderes espirituales. Y que con eso emergen esas especialidades como las notas musicales, que cuando nos unimos con la comunidad, con nuestra familia, con el mundo entero, podemos vibrar todos juntos y emitir una melodía muy dulce. Y la dulzura no tiene nada que ver con la melosidad y con ser pegajoso. Tiene que ver con la honestidad, con la claridad de mis pensamientos, con lo que yo soy auténticamente. De esta manera, entonces subimos a un peldaño que es la fe en el drama de la vida. Entonces, al tener esa relación conmigo misma, eh, puedo tener una relación muy muy de respeto hacia los demás y a la vez también tener mucho respeto y reconocimiento y gratitud hacia todo el entorno principalmente la naturaleza que en este mundo pues se puede decir que es la base de la vida para poder relacionarnos mejor para poder tener una mejor base económica social y ambiental pero al desconocer esto y al no estar relacionados nosotros mismos pues hay una ruptura también con la naturaleza entonces yo aquí puedo escoger cuando yo me relaciono a partir de mí de lo que yo soy yo puedo decidir si lo que quiero es una relación o una atadura y la atadura me, me causa preocupación me causa desconfianza me causa inseguridad pero la relación es libre y esta relación me va a permitir expresar lo que yo soy verdaderamente. Y esto puede ser a través de mis palabras y de mis acciones. Porque este cuerpo es el vehículo por medio del cual yo puedo expresarme a los demás. Y tener confianza en el drama. Como yo les decía antes, pues cada uno tiene su especialidad. Cada uno es un ser espiritual único y tiene sus propias especialidades. Porque el drama es como una obra de teatro, entonces acá eh, yo, si tengo confianza en mí, eso es lo que voy a despertar en los demás, con mis talentos, con mis propias habilidades y destrezas. Y bueno. En estos tiempos en los que hay que sí, hay que ir desarrollando esa confianza y sentirnos seguros, tiene que ser esa confianza que emerja desde lo más profundo del ser, aceptándonos y también respetándonos a nosotros mismos. La pandemia nos ha dado la oportunidad de volver a nosotros mismos, de estar con nosotros, de reconocernos y también aceptar de que en cualquier momento pueden suceder cosas que tal vez no nos vayan a traer bienestar y por lo tanto debo ser valiente y uno de los hermanos de la confianza es la valentía. Entonces, bueno, acá estamos hablando de que necesito a través de la meditación y como ustedes pudieron ver, en algunos momentos hemos tenido esos espacios para meditar donde se utiliza mucho la imaginación. Eh, mucho lo que son los pensamientos positivos hacia el ser, hacia lo que yo soy verdaderamente, entonces esto con el tiempo y en la práctica me va a servir para estar más estable y la estabilidad trae también un sentimiento de satisfacción hacia lo que yo soy, de gratitud y entonces esto me hace sentir que estoy contenta pese a la situación que esté sucediendo Entendiendo que hay como una sabiduría en nosotros mismos que nos permite ir desarrollando esta parte de que lo que está pasando me está enseñando algo. ¿Qué lección es la que me está enseñando? ¿Qué debo aprender? ¿O qué estoy aprendiendo ya? Y cómo esto, este aprendizaje yo lo puedo llevar a la práctica para poder ir creando ese futuro, ese futuro de armonía. No solamente con, con las personas o con el entorno, sino también y sobre todo conmigo mismo. Y cuidarme de esas influencias, sean buenas o malas, porque la única influencia que en este momento yo puedo desarrollar es la mía propia. Solo yo puedo confiar en mí. Y entonces, de esta manera, con, este, con esta sabiduría que voy desarrollando en mí en la práctica, pues puedo estar libre de preocupaciones. Eso no significa estar despreocupado, significa que hay, todo tiene su momento y que hay que confiar que esa situación va a tener su lado bueno en algún momento dado. O que esa persona va a cambiar cuando tiene que cambiar. ¿Cómo lo logramos? Viviendo el presente. Y ahí una llave que es importantísima que es estar siempre determinado, seguro de lo que quiero, pero también tengo que ser honesta en mi vida y a la vez también desarrollar ese entusiasmo y ese optimismo por un futuro mejor. Entonces en el presente yo estoy creando ese futuro y en ese presente yo debo tener una frase determinada que nazca desde lo más dentro de mí, desde mi valentía, desde mi coraje, donde dice ahora o nunca. Y ese ahora o nunca va creando esa confianza en mí y en los demás, en mi familia, donde me vea que yo estoy logrando cosas, donde me vea que yo estoy cambiando, las personas van a decir, sí, yo tengo confianza y si esta persona puede, yo también lo voy a lograr. Entonces, recordar eso, que solo yo puedo tener el control de mi vida, no puedo controlar a nadie más. Yo soy el alma, el amo de los sentidos físicos de este cuerpo para poder eh, ir desarrollando esa independencia que hay dentro de mí, esa autonomía. Y despertar constantemente en la práctica ese hábito ese hábito de estar pensando positivo, de enamorarme de mí mismo, de ser yo misma mi mejor amiga y ir creando, ir creando estas impresiones positivas que queden, que queden en mi mente para poder tener una casa nueva dentro de la mente y poder estar eh, teniendo siempre esas maravillosas sorpresas de la vida en mis relaciones permitiendo esa transformación y el último peldaño es la fe en el alma supremo y se requiere ese reconocimiento de, de entender esa personalidad que tiene este ser supremo porque sí tiene la misma forma somos imagen y semejanza un puntito de luz la diferencia es que nunca se degrada Siempre mantiene sus cualidades perfectas, siempre mantiene el amor, la paz, la felicidad, la sabiduría y la pureza en sí mismo, en su esencia. Y nosotros lo que pasa es que se nos ha olvidado precisamente porque hemos tenido relaciones donde ha habido un dar y recibir un intercambio y eso ha ido generando pues desconfianza, desengaño desilusión y todo esto nos ha quitado esa energía maravillosa pero nosotros la recuperamos cuando empezamos a recordarle, cuando sentimos su presencia, cuando sabemos y reconocemos que es un ser vivo igual que yo, es un punto de luz, es la energía maravillosa que solo ella puede transformar el mundo y que nosotros podemos ayudarle con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, cada vez más confiados y más seguros en el ser. Y también tener este corazón abierto para que el alma suprema pueda irnos transformando, irnos cambiando, irnos enseñando, de hecho, en ese silencio profundo en el que podemos entrar cada vez que queramos. Un silencio positivo, un silencio de compañía, con este ser maravilloso que nos va a ir cambiando poco a poco. Y bueno, también es muy importante tener esas reflexiones durante el día, darnos esos espacios cortos de paz. En Brahma Kumaris tenemos algunos espacios de meditación muy bonitos que duran lo más un minuto, pero que son muy bonitos y tienen este, la posibilidad de, de reimaginarnos algo diferente para nosotros mismos, para ir sanando poco a poco todo lo que está dentro de nosotros y que no hemos podido soltar. Preguntarnos cómo me sentí en el día y en ese momento en el que uno se pregunta cómo se siente, quizás yo en mi caso lo hago y cuando yo digo, ¿cómo me siento hoy? Yo digo, ah, estoy bien, estoy, hoy me siento contenta. Empecé a hacer cosas y empecé a pensar en todo lo que hice, pero también hay momentos que en realidad pues no, no son, han sido tan buenos. Igual es importante reconocer ese sentimiento, estoy cansada, tuve una reunión pesada, quizás alguien me habló feo, pero entonces reconocer qué cosas buenas eh, eh, fueron en ese día para mí, cuáles no tanto, y en qué situaciones o oh, con personas me dejé influir. Sean buenas o malas, pero yo puedo y debo desarrollar esa confianza en mí para poder tener esa independencia y no dejarme influir tanto, ya no tan seguido, sea bueno o malo. ¿Y de qué manera me influencié? Es ahí donde yo reconozco verdaderamente que yo puedo aceptar, entregar y soltar todo aquello que no me está sirviendo, todo aquello que no es para mí, porque yo tengo que irme amoldando a lo que yo soy, a lo que me gusta, hacer ese ser auténtico que está ahí esperando ese potencial increíble de lo que yo soy, paz, y poder ir emergiendo a partir de esa paz, todo ese ADN, esa herencia espiritual que nuestro padre y madre espiritual nos da y nos regala, y que a veces nosotros pues ni nos damos cuenta. Que nos está extendiendo la mano y, y seguimos con nuestra vida de un pasado y no soltar. Hacernos preguntas no es tan bueno. Bueno, entonces, tener esa sabiduría de que somos un punto de luz, somos la esencia, Entender que somos auténticos y únicos es muy importante para que cada día podamos brillar con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las acciones, las palabras, en las relaciones y darnos esa posibilidad de tener la compañía dulce. De esa energía suprema que nos puede recargar, que nos permite y nos regala cada día su divinidad, su perfección, su dulzura y nos va haciendo poco a poco una maravillosa flor llena de, de entusiasmo, de optimismo en la vida, de saber lo que somos y lo que podemos dar. Y solo recibir únicamente los dulces regalos que el alma suprema nos da. Y aprender a volar. Aprender a sentir esa libertad verdadera, sentirnos livianos, sentirnos con esas capacidades, con esas especialidades y talentos que todos llevamos pero que hay que ir desarrollando poco a poco. Y el único que nos puede ayudar pues es esa energía suprema que tiene todas esas cualidades. Creando nuestro propio camino, nuestro espacio, ese mundo pequeño en el que nosotros somos los que decidimos qué es lo mejor para cada uno de nosotros, qué es lo mejor para nuestros corazones. Y sentir como ese océano de amor, ese océano de paz me envuelve una y otra vez, dándome sus regalos, su herencia, para que yo pueda innovar, para que mi mente sea una casa limpia, un hogar de paz, donde yo pueda estar cada vez que quiero, sentir su amor. Sentir esas olas de paz que me permiten ser libre y que me permiten ir transformándome en esa flor fragante con su amor y poder dar a otros lo que tengo que dar, lo que soy, mi honestidad y mi contentamiento que es como agradecer, agradecerle a la vida. Y así como soy, así con ese potencial, poder ir soltando todas esas especialidades, todos esos talentos, confiada en mi eternidad, en lo que soy, e ir creando un mundo nuevo y diferente. Con Shanti, Con Shanti significa soy paz, que tengan un día maravilloso, buen día, ya casi es la noche, ya es de noche, y que, que tengan una semana llena de amor, llena de confianza en sí mismos, y ojalá que puedan practicar mucho esos espacios para estar con ustedes mismos, gracias.